Sabela, entre la gloria y la interna familiar. Los escándalos familiares no son ajenos a nadie, y mucho menos cuando hay una herencia de por medio. La familia de Alejandro Sabela es un ejemplo más de la división que puede generar el dinero. En a la tarde se develó una guerra que nadie vio venir. Hermanos enfrentados por una sucesión. Pero, ¿quién fue Alejandro Sabela en vida? Ser una persona honesta, ser una persona con principios, más allá del resultado. ¿Eh? Ser digno, ser íntegro eh, Que los jugadores sean mejores personas Y sean mejores jugadores Eso creo que es el éxito Alejandro Pachorra Zabela Fue antes que nada una excelente persona Repleto de gloria, éxito y dignidad Más allá de su profesión Fue un ser humano que dejó un legado Imborrable para todos Debemos ser ante todo dignos Como lo dije a los muchachos Antes del último partido Seamos dignos nosotros mismos Seamos dignos con nuestros compañeros o seamos dignos con nuestros rivales. Seamos dignos en la victoria y seamos dignos también en la derrota. Lamentablemente, me duele en el alma. No haber podido traer la copa. En su vida, junto al fútbol, Achorra fue primero un extraordinario jugador. Cuando se retiró, fue mano derecha de pasarela y luego hizo su camino como DT, ganando mucho a nivel local y siendo capaz de alcanzar una final del mundo con la selección argentina en Brasil 2014 después de mucho tiempo es increíble, miren esto pero esto, esto es increíble esta imagen, esta imagen va a recorrer el mundo estamos hablando del de, técnico pero de una copa del mundo, no de un partido de barrio pero la época que yo más disfruté fue con, con Alejandro fue la etapa que más, que más disfruté con, con la selección y aparte Alejandro que era un, un fenómeno como técnico y como persona mi papá este, un poco se molestó pero bueno, es mi opinión. Me resulta raro que una, un jugador como el como es Messi, que algunos dicen que es el mejor del mundo, eh, ha crecido, no lo voy a negar a lo que era, ha crecido un poco más, pero me parece que tiene mucho más. Porque lo demuestran el Barcelona y no en la selección. El mundo habla de Messi. A donde vas hablan de Messi, que es el mejor jugador del mundo, que es uno de los más grandes jugadores de toda la historia. No sé, ya no discutamos, yo para mí, o sea, a veces me da como cierta tristeza, bronca no, pero me, a veces me da cierta amargura o cierta tristeza. La historia de Isabela con el fútbol quedará para toda la eternidad como un recuerdo imborrable, pero la historia de su propia familia empezó a escribir capítulos impensados para propios y extraños. ¿Cómo terminará la disputa entre sus hijos por la herencia? Bueno, muy bien. La que escuchábamos hablar era Vanessa, ¿eh? una de las hijas del primer matrimonio de Isabela. Y tenemos más información con Esteves. Mira, una frasecita de lo que es eh, esta intimación que presentan las hijas mayores de Isabela, reclamándole tanto a la viuda como a sus hermanos que, bueno, digan qué hay, ¿no? Y lógicamente que pide una serie de oficios a distintos organismos. Pero mira esta frase. Los restantes coherederos, es decir... La viuda y los dos hermanos de ellas no han aportado la información solicitada por esta parte, lo cual hace prever una tesitura maliciosa y ocultista. Maliciosa y ocultista. ¿Qué le dijeron? Claro, porque ponele, antes de hacer esto, antes, porque esto es, esto es la guerra total. O sea, acusarlos de, de ocultar. No. Maliciosamente. No hay retorno de eso ¿Tienes? No hay retorno. No. Esto, lo que siga esto es una demanda eh, penal, digo, si no presentan. Pero claro, antes de esto hubo una charla. Uh -huh. Lo que nos reconstruyen es que las hermanas mayores, las hijas mayores mejor dicho, van y le preguntan a la viuda y a sus hermanos: bueno, ¿qué dejó nuestro padre? ¿Qué dejó papá? Sí. ¿Qué dejó Alejandro? Si le se dirigieran a la viuda. ¿Qué le respondieron? ¿Qué? El tipo que ganó por lo menos dos millones de dólares no, al frente de la humo, selección, no. que solo tenía dos autos y una propiedad. ¿Eh? Sospecho. Lógicamente, sí. la propiedad en la que vivía. Sí. Sabela, sí, sí, que sí, encima sí. la mitad es de la viuda. Claro. O sea, dos autos y media, media propiedad.